Hola, ¿sabías que existen aulas en donde un profesor orienta una o varias asignaturas a estudiantes de 4, de 10, de 15 años al mismo tiempo y en el mismo salón? Bienvenida y bienvenido a Formando Formadores, un producto de la profe de Paola. Hoy, aula multigrado. Las aulas multigrado fueron pensadas para la educación rural como un mecanismo que facilitara la educación de niñas y niños que viven en regiones distantes en zona rural. Según Justa Espeleta, profesora investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México, la decisión de organizar aulas multigrado más que una estrategia pedagógica fue una operación que encontró la solución al reducir el número de maestros en relación con la cantidad de estudiantes. Aunque esta es una realidad de la educación en zona rural, no se aleja mucho de la realidad de la educación urbana, donde cada vez hay más estudiantes por profesor y por eso el uso de recursos que fueron pensados para aulas multigrado en la educación rural es digno de observación desde cualquier nivel educativo. Podría ser muy conveniente llevar las técnicas usadas en aula multigrado a cualquier situación educativa, prestando atención a la diversidad desde lo didáctico con efectos sobre la estructuración de la enseñanza. Tal como dice el profesor Linder Elvio Santos, director del Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay. La educación multigrado, según Santos, se caracteriza por la diversificación de las actividades de enseñanza de forma simultánea y complementaria. Esta característica abandona las prácticas de enseñanza apoyadas en la uniformidad y sincronía a la que hemos estado acostumbrados. Otra característica de la educación multigrado es la circulación de los saberes, que supone abrir las formalidades de los grados escolares para que los saberes fluyan de acuerdo a criterios epistémicos más que psicológicos, de acuerdo con las circunstancias más que con la estructura por grados. ¿Qué beneficios han traído a la educación y la pedagogía las experiencias en aula multigrado? Para Santos, el aula multigrado ha permitido revisar la posibilidad de interacción entre grupos de niñas y niños de diferentes edades. El profesor Antonio Bustos, director del Centro Educativo de Educación Infantil y Primaria y profesor asociado en la Universidad de Almería, dice que estos grupos trabajan en torno a una temática con ubicaciones espaciales en el aula y tareas en común para generar determinados productos, rompiendo con la graduación, evitando que la pertenencia a los grados sea la única excusa para hacer trabajos en grupo y organizando de otra manera los tiempos de la jornada escolar. El profesor Bustos también dijo, en el escenario de la multigraduación el alumnado tiene contacto directo con contenidos de niveles inferiores y superiores a su curso de referencia en forma continuada. Esto desencadena un tipo de aprendizaje contagiado por impregnación mutua. Es un aprendizaje que se da por un contagio inevitable y permanente por mucha pasividad que tenga el alumnado en el transcurso de la tarea escolar. El alumnado de mayor edad está consolidando constantemente sus antiguos conocimientos a través de lo que escucha y observa del alumnado de menor edad ya que repasa de este modo contenidos tratados en años precedentes mientras el alumnado de menor edad se acerca a contenidos que trabajará en años venideros. Este aprendizaje contagiado no es exclusivo de la educación rural. En la educación superior, que por lo general es en zona urbana, también queremos colegas y estudiantes con quienes lograr aprendizajes mutuos, aprendizajes en grupo, interacción, cooperación, tutoría y aprendizaje colaborativo, heterogeneidad y enseñanza personalizada. En el aula multigrado se permite la formación de círculos de aprendizaje, el aprendizaje es activo, se crean plataformas personales de aprendizaje y si esto es así entonces, ¿por qué no todas las aulas se trabajan como las aulas multigrado? Una respuesta a esa pregunta puede hallarse en cómo se pensó la didáctica en el siglo XX. Para el profesor Santos, la didáctica en el siglo XX se pensó desde la etapa evolutiva del estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que la psicología nos ha dicho cómo aprende el individuo y cómo evoluciona su forma de aprender a lo largo de la vida. Además, la didáctica, con lo que nos dijo la psicología, nos trazó un camino acerca de cómo enseñar y entonces es lógico pensar que si entendemos cómo aprende el alumno que tenemos al frente según su etapa evolutiva se le puede enseñar en consecuencia. Alicia de Camiloni, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires afirmó que la didáctica toma información de diferentes fuentes de la psicología y se configura en función de estas fuentes. ¿Recuerda el conductismo y el cognitivismo? Esta es la oposición más visible de estas configuraciones de la didáctica tomando como base la información de la psicología. Se ha llegado a identificar que se ha presentado la intención de sustituir el conductismo con el cognitivismo, pero sus efectos en la didáctica han estado cargados de complejidad y contradicciones, porque cuando se buscan resultados evidentes en la práctica se identifican tensiones entre la teoría, la práctica, lo que es posible y lo que no es posible lograr, con el conductismo y con el cognitivismo. La profesora Alicia de Camiloni siguió estudiando y revisando desde qué perspectiva se aborda la didáctica y estableció cuatro grandes líneas de investigación que han configurado y reconfigurado a la didáctica. Una, el desarrollo y la influencia de la psicología. Dos, la incidencia de las disciplinas específicas en la didáctica. 3. La incidencia de las corrientes filosóficas y la presencia del enfoque epistemológico. Y 4. La incidencia de las corrientes de pensamiento sociológico y de la ciencia política. El resultado de todos estos aportes a la didáctica desde diferentes orígenes genera una alta controversia acerca de si la didáctica existe como una teoría de la enseñanza o se trata de la psicología educacional. O si cuando hablamos de didáctica nos referimos a su objeto de conocimiento particular que es el currículo. Todas estas discusiones y tensiones han generado que el campo de la didáctica se diluya porque los vínculos entre la enseñanza y el aprendizaje han hecho casi natural el pasaje de la psicología a la didáctica. Y si esto lo complementamos con que la didáctica construye su sentido sobre las bases de las teorías del aprendizaje que aporta la psicología, entendemos por qué se ha dado lugar a un proceso único denominado enseñanza-aprendizaje que nos atrapa en dos afirmaciones. La primera, todo lo que se enseña se aprende. Y la segunda, quienes comparten similares características psicológicas aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Pero... esto podría no suceder en todos los casos. Se esperaría que la aplicación de una propuesta adecuada a estas dos afirmaciones garantice el aprendizaje, pero no siempre pasa. Se pueden estar dejando de lado elementos como el aprendizaje de los profesores, la relación que tienen con los saberes y cómo se reflejan estos saberes en los dispositivos didácticos que usan para facilitar el aprendizaje. El considerar la posibilidad de una didáctica multigrado supondría un cúmulo sistemático de conocimientos teóricos que guían y se nutren de las prácticas que incluyen la didáctica en un campo particular de desarrollo. Y la triada didáctica profesor-estudiante-saber se encuentra con un elemento siempre y en todos los casos presente, la diversidad que siendo natural en todo grupo, se aumenta con la diversidad etaria y la diversidad en niveles educativos. Lo que se encuentre al desarrollar estas relaciones en el aula multigrado se puede proyectar a todos los niveles educativos si vamos más allá de la definición administrativa del aula multigrado, podemos decir que se trata de una situación educativa donde estudiantes de diferentes edades y diferentes grados o niveles educativos alcanzados comparten situaciones didácticas. ¿Cómo trabajan los profesores en aula multigrado? Los profesores y las profesoras de aula multigrado trabajan en prácticas educativas que son un todo complejo. Algunos de los elementos característicos de estas prácticas educativas están enunciados en el libro La práctica educativa, cómo enseñar, una publicación de Anthony Zavala. El primer elemento es la organización social del aula multigrado. Es la forma de estructurar la distribución de estudiantes en el aula, facilitando las posibles dinámicas grupales, la forma de convivencia, el trabajo y el relacionamiento entre estudiantes. Un segundo elemento son las relaciones interactivas, esas relaciones que se dan entre los estudiantes y entre estudiantes y profesores. Aquí es donde las herramientas para la comunicación adquieren la mayor importancia, así como los vínculos afectivos, el desarrollo de la autonomía, la confianza y delegación de responsabilidades. El tercer elemento es la distribución de los espacios y los tiempos. Se trata de la organización Estructuración y planificación para el abordaje de los contenidos. Cuarto elemento son los materiales curriculares y recursos didácticos con los que cuentan las profesoras y los profesores. El quinto elemento es la secuencia de las actividades didácticas. Se refiere a la manera de encadenar y articular diferentes actividades a lo largo de una unidad didáctica con fines explícitos vinculados a los aprendizajes. El sexto elemento son los instrumentos de evaluación formativa, por supuesto. Y el séptimo elemento es la organización de contenidos en diferentes modalidades. ¿Qué atención especial debemos prestar a esta organización de contenidos en diferentes modalidades? La organización de contenidos es lo que evidencia la transición de la didáctica psicologizada, esa que se concentra en que todos aprendemos al mismo tiempo, a la didáctica epistemologizada, concentrada en que todos tenemos procesos de aprendizaje diferentes. En el aula multigrado es a partir de la organización de los contenidos que se desencadena el resto, los tiempos, espacios, recursos, organización de la clase, relaciones interactivas y evaluación, de acuerdo con el grado de complejidad que implica el trabajo simultáneo en varios grados integrando un mismo grupo. La didáctica en el aula multigrado debe pensarse desde el reconocimiento de que los procesos de enseñanza son distintos a los procesos de aprendizaje, ubicados en lugares y protagonistas distintos que buscan confluir de tal forma que la enseñanza encuentre un aprendizaje y esto ocurre muy de vez en cuando, ya que la mayor parte de lo que se enseña no se aprende. ¿Cómo se trabajan los contenidos curriculares en el aula multigrado? Las profesoras y los profesores suelen trabajar con el programa curricular que comprende todos los grados, por lo que deben organizar una cantidad de contenidos. Allí aparecen criterios de integración de contenidos por complementariedad en torno a un tema estructurador o a un mismo concepto que se puede trabajar desde diferentes disciplinas o con niveles de profundización diferencial según grados o niveles de desarrollo. Todo lo anterior hace ver la situación educativa del aula multigrado como una atención a la diversidad desde lo didáctico y esto genera reflexiones acerca de la posibilidad y necesidad de diversificar las prácticas educativas y pedagógicas en cualquier situación y no solo en los grupos multigrado. ¿Se anima usted a profundizar en la diversidad de su grupo de estudiantes? Gracias por estar en Formando Formadores, un producto de la profe de Paula.